Hola buenas amigos de YouTube, gente del canal. Estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en una nueva video de reacción a un video reciente del canal de Illuminatos, o como lo conoce, del dios de los pupeos de los youtube hispanos. Y bueno, acaba de subir un nuevo video a las 5 de la tarde, ahorita que estoy en este video ya son cerca de las 11. Y bueno, yo acá vamos a reaccionar así, rápido, y a ver si nos, este video nos va a reír. ¿o? Ok, vamos a recibir ahora, le doy play y comienzo. La razón por la cual nos hemos transportado hasta aquí es porque yo tenía muchas ganas de cometer un crimen de guerra. <risa> <risa> ¿Qué, <tengo que> <risa> ¿Qué, nos ¿Qué pedo, cacho? Luisillo, el pepinillo. <risa> Les da la venida a una aventura más. ¡Osis! Oh, -oh, sí? <risa> Aquí estoy con el buen sí, Dom. ¿Cómo estás, oh, Dom? Hola amigos, cállate. El otro día subí un video a Instagram y la gente me empezó a comentar. Luisito ¡Qué Se te ve la pichula. Amigos, sos chinguen su madre. Ese no es mi nepe. Yo perdí el nepe en un accidente. Y Hassan, este terrorista, nos dijo que onda les gustaría que les exploten las pelotas. Y le dijimos claro que sí. <risa> <risa> Fue divertido. XD. ¿Eh? Pues bueno, vamos por putas. ¿Estás listo, Dom? Vayamos para adentro. Tú, cállate. <risa> Estoy borracho <risa> Le doy la bienvenida a mi hogar Quítate pendejo Aquí el mero cabrón Pues dormí aquí en la caca Los demás se acostaban <risa> con camellos Este es como una cuna para... para el bebé Y este es un ejemplo <risa> de un perro ¡Qué mamada <risa> Wow, chequen ese homenaje a los jotos <risa> Pene. Y junto al homenaje... Está la presa de hack Piénsenlo, no es una presa Es una presa que surte de agua a todo el mundo <risa> ¿No? Tal vez para muchos de los que están viendo este video Vean esto y digan A ver, puta, no te pases Esto y digan A ver, puta, no te pases de verga Pero piénsenlo <risa> La Coca-Cola de piña Podría ser el oro <risa> del futuro Puta, qué mierda ¿Quién es? Luis el Coco, Luisito Comunica, es un fenómeno mexicano que hace videos de viejas, y hace videos de la gente cuando muere. Una enfermedad muy poderosa se está apoderando de la, de la nación. Fui yo el que trajo el virus. Yo todos y agarré un vaso y lo dejé, y alguien agarró este vaso y se murió. Todos los virus que existen, oh, okay. pues son creados por mí. También causé la tercera guerra mundial. Ahora de matar. No sé si sea correcto y sinceramente me vale madre Son co cosas que van a continuar sucediendo Pero lo más importante es que el mundo me la pela menos. La verdad que es un trabajo muy interesante Luisis exterminó no a millones de personas que están muertas. Ja, ja, ja. X de Luisito. ¿Quién Y todos viejo. se preguntan ¿en dónde atacará ahora. <risa> <risa> Mi madre siempre me dice, chinga, oh. tu madre. ¿Qué pasa, amigos? <risa> Su amigo el huesón <risa> Hoy me quedé bastante traumatizado. Porque me cagó un pájaro, güey, no mames. Así que hoy decidí... <risa> ah, está muy bueno. Ay, Dios. Destruir la sociedad. <risa> Vamos a darle. Por el orto. A <risa> mí ah, <bueno. Sí>, no. <risa> ah, ahí te Sonic veo tu <risa> <risa> ah, genial Está bastante random pero demasiado bueno y bueno para los que han estado esperando un video de luminato si sí, valió la pena la espera ¿no? ok gente esta ha sido mi reacción de hoy espero que les haya gustado no sé tanto como en este vídeo ahora estoy cagado su sueño por eso que estoy medio apagado pero tengo, tengo una tengo muchos sueños para, para ser muy corto Ok, gente, eso es todo. Nos vemos en la próxima. dejar el video original en la descripción en datos que se me todo el apoyo y todo eso, y el buen trabajo que está haciendo. Y bueno, soy soy Ultimate y nos vemos en un próximo video. Bye.